siento de forma cómoda, de manera que mis piernas se sientan tranquilas, que esa postura se sienta natural y enfoco ahora mi atención en sentirme aquí en este lugar, y de todo lo que veo al frente de mí, voy a escoger un punto en particular y dejar que la mirada poco a poco me ayude a que la mente, el corazón todo mi ser regrese a estar aquí en esta silla en este segundo suavemente prestarle atención a cómo se siente el cuerpo identificando esas zonas donde se pudo haber acumulado tensión, prestar atención a cada órgano y conscientemente Permitir que poco a poco se vaya relajando, tranquilizando, volviendo a un agradable estado sin tensión, tranquilo fresco, confortable, sintiendo esa frescura agradable, una energía de calma, masajeando esos lugares donde hubo tensión, y así como siento el aire tan suavemente, dejo que esa misma suavidad le llegue a esa parte del cuerpo. como si las fibras mismas de los músculos allí recibieran esa suavidad y cualquier tensión que pudiera haber tenido se libera se suelta y empieza a vibrar tranquilo, el cuerpo entra cada vez más profundo en un agradable estado de relajación, totalmente consciente, despierto, atento, cada vez más profundamente libre de tensión, el cuerpo suave, se empieza a sentir cada vez más liviano, cada vez más tranquilo, desde el corazón. Todas esas emociones cargas que pudieron haber surgido hoy se sueltan y desde el corazón todo se vuelve ligero, liviano, suave. Y por unos instantes aprecio, agradezco y disfruto el volver a sentir este maravilloso cuerpo en un profundo estado de relajación, con un agradable ritmo de respiración, libre de todas las tensiones, liviano, tranquilo. esta agradable suavidad, esta sensación tranquila me permite fácilmente ir hacia adentro a sentirme a mí, el alma, este ser que piensa, siente, esta energía espiritual invisible a los ojos, pero que soy capaz de sentir, entender y experimentar aquí dentro donde nada ni nadie puede perturbarme mi espacio de completa seguridad donde puedo volver a poner atención suave, tranquila a los pensamientos que crea la mente solo observarlos uno a uno apreciando la gran capacidad de mi mente para crear tal diversidad de pensamientos, donde suavemente voy a volver a sentarme en el trono de la mente, sintiéndome el amo de esta maravillosa maquinaria espiritual. Yo soy quien decide, soy quien puede crear, dirigir, experimentar desde la mente, Y cada pensamiento tiene un reflejo directo en mi corazón. Cada cosa que pienso se vuelve un sentimiento que se despierta en mí. Así pongo atención a mi propio corazón, valiente, grande, fuerte. Observo cómo estuvo el corazón a lo largo de este día de cuántos sentimientos se ha llenado hoy y desde este trono de mi propio corazón puedo concentrarme a limpiar de aquí todo lo que no quiero sentir como si pudiera barrer, sacudir y desinfectar mi propio corazón, limpiando todo el rencor, con la fuerza del amor, la luz de la paz y el fuego de la pureza. Cada rincón llenándolo de estos dulces pensamientos. Reconociendo que en realidad mi propio corazón es muchísimo más grande de lo que yo me imaginaba. Y al sentir tanto amor, la luz de esta paz natural como si abriera la ventana del recuerdo de lo que realmente soy, dejando que esa luz de mi propio ser vuelva a brillar natural y fácilmente, haciendo que toda esa oscuridad de confusión de miedos de celos todas esas emociones tan negativas se disipen fácil y naturalmente ante esta nueva luz que entra a mi corazón, yo soy energía viva, originalmente pura, resplandeciente, como un diamante que había olvidado su propia naturaleza. dejo que esa luz burbujeante entre a cada rincón del corazón, sintiendo como aquí, adentro del corazón, esa luz va transformando la oscuridad hasta los más recónditos lugares los recuerdos más antiguos se llenan de esa luz transformando lo pesado las cargas en luz Siento cada vez más liviana, sacando toda esa oscuridad, sintiendo como poco a poco mi corazón se va haciendo cada vez más estable más fuerte, más feliz y dejo que esa luz refrescante haga su trabajo en mí, que el amor limpie el rencor que el recuerdo vuelva a traer esa fuerza especial. Yo no soy cualquiera, yo soy un alma especial y así lo siento en mi corazón, una estabilidad tan agradable burbujeante, llena de luz. Totalmente fresco, contento, alegre. esta nueva sintonía espiritual de plenitud, logra percibir un susurro ancestral, el llamado de amor de la fuente suprema. este ser que tanto anduve buscando por tantos distintos lugares porque el, por el cual he hecho tantas diferentes rituales sin poderlo sentir quien creí, se había olvidado de mí y así le fui olvidando poco a poco. Pero en esta nueva dimensión de plenitud, mi corazón es capaz de reconocer ese amor que ha estado siempre disponible para mí como un sol de amor espiritual que ha estado brillando eternamente y que había olvidado cómo sentir mi corazón recuerda ese amor como un eco de mi pasado, y vuelve a vibrar feliz sintiéndolo tan cerca. El alma suprema, la fuente misma de amor universal, irradiando tanto amor hacia mí, una luz intensa que se siente como un fuego de amor, que intensifica en mi corazón todas estas hermosas sentimientos. hace sentir tan segura, tan amada, apreciada. Este fuego del amor quema a lo más profundo a las dudas sobre mi propia capacidad. y le da alas al corazón. La alegría que se va despertando aquí dentro es como la más hermosa sintonía. El dulce canto de amor espiritual. Un amor que nadie más puede dar. Un amor incondicional espiritual eterno que está haciendo al alma despertar su alegría natural una alegría más allá de los sentidos físicos una alegría espiritual que pone al alma a volar en amor Más allá de cualquier atracción física, soy un ser de luz, libre, feliz, y esta felicidad se siente como si el alma en este fuego de amor, bailara con la fuente de amor universal. Al igual que las llamas en una fogata, tiene movimientos alegres. Brillantes. Así el alma se siente libre, capaz de sentir tal felicidad, contenta, satisfecha, porque al fin encontré el amor que tanto anduve buscando. El sol de amor brilla intensamente para mí, amándome personalmente a mí. Haciéndome sentir su cercanía, su brillo reflejado en mi corazón, despertando esa alegría natural, tan liviana, tan agradable. El corazón nuevamente puede bailar de contento habiendo encontrado lo que tanto busqué. sintonía de felicidad mi corazón se ha expandido enormemente en esta dimensión del luz espiritual mi corazón se sana y puedo ir más allá de las diferencias de opinión. Ya no necesito defender ni oponerme, porque entiendo la energía espiritual que soy y cómo actúa de forma invisible que el cambio no lo hacen las palabras el cambio no lo hace lo que escribo el cambio viene en mí en volverme a sentir amor entender la profundidad del cambio que puede hacer el amor en mí. Capaz de perdonarme por mis propios errores, el amor me hace entender la fuerza de mi propio ser, para soltar lo que sea que no hice bien hoy, aprender para no volverlo a repetir, y la fuerza para hacerlo tan diferente, ir más allá de todo ese ruido de la violencia, y ver detrás de eso a las almas en angustia, sin importar su punto de vista, todos los seres buscan sentir ese amor, sentirse a salvo, apreciados, valorados, amados, igual que yo busqué por tanto tiempo Así dejo que esta dulce experiencia de luz burbujeante del amor no se quede solo en mi corazón, que ese amor profundamente Puro, sane los rincores en mí y me dé la fuerza necesaria para irradiar ese amor a aquellos que piensan distinto a mí. Dejo que seas alumnos capaz de aceptar a todos los seres vivos, reconociendo que cada alma tiene su propio papel que cumplir en este enorme escenario del mundo, donde todos somos necesarios, donde todos están buscando amor. Me permito sentirme como un faro de luz, reflejando ese amor del Ser Supremo sintiendo cómo es que Dios, Alá, Siú, como sea que le llamen, acepta, valora, ama sin condiciones cada ser vivo en este mundo y al sentir su amor burbujeando en mi corazón puedo entender cómo ese amor es posible cómo el alma también tiene esa capacidad de amar sin juzgar de amar libre de amar profundo incondicionalmente dejo que sean esos sentimientos tan puros los que latan de mi corazón especialmente a esos seres a los que pude haberles dado sufrimiento hoy, no solo con mis palabras, también con mis pensamientos. Sano, me perdono y les doy esta nueva luz desde mi corazón. Que sea ese amor tan puro del Ser Supremo entre nosotros dos y sentir que en realidad puedo vivir de una forma tan distinta si permito que el corazón permanezca contento sintonizado en esta dulce sintonía de amor con la fuente de amor suprema, donde lo imposible se siente fácil. Así, poco a poco, con esta estabilidad en mi interior, sintiéndome liviana, tranquila, muy feliz, voy a regresar a sentirme sentada aquí, ahora, tomando conciencia poco a poco de esta atmósfera de amor se ha creado entre todos y moviendo suavemente las manos y los pies vuelvo al aquí y a la hora Om shanti para hoy salió ser un profesor cuántos de ustedes han sido en algún momento de sus vidas profesores momento, enseñó, le tocó enseñarle algo a él, entonces dice la mejor manera de enseñar a los demás es hacerlo con sutileza explicar de tal forma que hacer que la mente se abra, porque el corazón ha entendido, ten la meta de inspirar más que de enseñar mi amor por aquellos a los que enseño lo logrará, mi amor hacia Dios lo conseguirá. En la medida en que yo sea consciente de ser un alma mientras enseño los demás lograrán tener esa experiencia, así nunca fuerces a nadie a hacer esfuerzos espirituales. La que diga, ¡Medite! <risa> Cuando la mente se abre ocurre de forma natural, evita hacer comparaciones, pues así generas pérdida de esperanza, no abrigues mala voluntad y nunca intentes apuntarte un tanto, como un punto por uno, sé como el padre cuyo amor hacia el hijo es lo que lo hace crecer,